Hola, buscadores. En un vídeo de hace poco hablaba de cómo conocer los signos zodiacales que influencian a un pueblo, una ciudad, una región, etc. Un, incluso una, un barrio, una zona de, un, de una ciudad. Alguien me comentó de que podía hacer lo mismo, pero con la numerología. En lugar de quedarme solo con la astrología, pues dar también otra visión desde el punto de vista numerológico. Y tenía razón, por eso ahora os transmito esto. Y, a ver, no esperéis que yo vaya interpretando lo que significa, porque no terminaríamos nunca y, bueno, y no puedo hacer la de todos los pueblos que os puedan interesar a vosotros. Entonces yo simplemente comento cómo se hace ¿Vale? como podéis usarlo fácilmente, y luego vosotros podéis ver la interpretación. Los que ya sabéis numerología lo tendréis fácil, y los que no, pues podéis ver los vídeos que tengo en el canal del de curso de numerología gratuito que tengo ahí puesto, y hay un vídeo para cada número. Entonces podéis mirar, eh, aquí sale el número uno pues a ver qué significa el número 1. ¿vale? Lo que sí os ayudaré interpretando, explicándoos cómo se interpreta los números que salen, el qué significa cada uno. Vamos a usar lo más simple, que es el nombre de un pueblo o ciudad, ¿eh? equivaldría a nombre y apellidos en una persona, ¿vale? y se suman las vocales, las consonantes y la suma total. En la primera fila, aquí tenéis uno, unos ejemplos, con Madrid, Barcelona, varias cosas, vale varias ciudades. Entonces, fijaos, con Madrid la primera fila corresponde a la suma del valor de las letras vocales. La última fila, la de abajo de todo, es la suma del valor de las consonantes. Todo siempre se reduce a un solo número. Veis que la suma de las vocales da 10. De per... sí, de las vocales da 10 vale, pero el número 10 no se usa se usa reducido, 1 más 0 igual a 1, ¿de acuerdo? o la suma de las consonantes da 21 2 más 1, 3 eso hay que hacerlo siempre ¿de acuerdo? y en el centro, en la línea central está la suma de todas las vocales más las consonantes fijaos que tiene 1 arriba 4 en medio y 3 debajo bien la parte de abajo, la suma de las consonantes, nos indica el número de personalidad. Y el número de personalidad es, bueno, cómo uno se identifica en una persona, yo soy así, ¿vale? Cuando te dicen, tú eres así, vale, pues eso. No te dicen, cuando tú a ti mismo te dices, yo me identifico con ese número, con esas cualidades, ese es el número de personalidad. En una ciudad o pueblo, evidentemente, es... La personalidad del conjunto de los seres que viven ahí, de los habitantes de ese pueblo o ciudad. El conjunto. Cada persona será diferente. ¿De acuerdo? No, no es que todos sean así, uniformados. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que predomina esa energía en lo que hacen y cómo se identifican. Cuando... Se dice, como decía en el, en el anterior vídeo sobre astrología, que los franceses se sienten muy orgullosos de ser franceses. Ese orgullo que atribuimos a Leo, al signo de Leo, sería su personalidad. Yo me considero así, el chauvinismo que dicen, y que es un tópico, ¿vale? Pero para que entendáis lo que quiero decir. Pues aquí nos encontramos con que los madrileños se consideran un tres. Alegría, comunicación... Insisto, no voy a interpretarlo. Mirad bien lo que representa y veréis cómo cuadra bastante con lo que dicen de sí mismos los madrileños, sea cierto o no. Porque uno puede tener una idea de cómo es y estar bastante equivocado si no se mira bien, si lleva unas gafas equivocadas. ¿vale? De entrada, esto se representaría por la, el número de personalidad. Luego tenemos el número del alma que tiene que quedar claro que no estamos hablando de alma espiritual, sino de lo más elevado, de las características más positivas, más elevadas espiritualmente hablando, que tiene esa persona o en este caso una ciudad. Y ahí tenemos en Madrid sale el número uno. ¿De acuerdo? La parte del número de alma es el número uno. Y luego, la del centro, le llamamos el número de expresión, es cómo te ven los demás, cómo le ven a Madrid, a los madrileños en conjunto, los demás, es el número 4. ¿Veis? Insisto, no voy a interpretarlo, pero simplemente comparar con Barcelona. En Barcelona tenemos que el número de personalidad es un 4. y el mismo, el 4 es el número de alma, que es el número de expresión de Madrid. ¿Veis? Coinciden... En muchas cosas se coinciden, eso sí. En otras no tanto. El número de expresión, podéis ver que en Barcelona el número de expresión, que es el del centro, es un 8. El 8 tiene que ver con la abundancia, el dinero... El 4 también tiene que ver con el dinero. ¿eh? Pero el 4 es el... <ríe> la fama que tienen los catalanes de tacaños, <ríe> pues eh, viene del 4 precisamente. Pero el 8 es la abundancia y eso también tiene que ver con la fama que tiene mundialmente Barcelona como creadora de riqueza, entre otras cosas. ¿vale? Es muy simplificado, pero para que tengáis una idea. ¿vale? El 1 de, de Madrid tiene que ver con su necesidad de mando. ¿vale? Simplemente os quería comentar eso y esto ayudaría a explicar esta manera de calcular y de ver la energía que, que mueve una ciudad. El por qué es tan odiado en general ¿eh? por las gentes de un pueblo, de un país, da igual, que se le cambie el nombre, que se le traduzca. Es normal que los de Londres, los habitantes de Londres, se enfaden porque no les decimos London, sino Londres. Haced el, el ejemplo, vosotros mismos poned Londres y London, y veréis cómo cambia totalmente el número del alma, el número de, de la expresión, el número de la personalidad, oh, todo cambia. Entonces es como si les estuvieras achacando una manera de ser a esas personas que no tiene nada que ver con ellos. Es lógico que no les guste. Nosotros aquí en España tenemos esto, este problema lo tenemos en los lugares donde tenemos una, un idioma propio, en Cataluña, País Vasco, Galicia, por ejemplo, los nombres, los gentilicios de los lugares, de las ciudades, en el idioma nativo, tienen un, un valor numérico que se parece poco cuando se traduce. Aquí podemos ver dos ejemplos que he puesto en catalán, pues el que yo conozco, Concretamente yo nací en Girona y Girona, traducido, es bueno, Girona, Girona, que es en catalán traducido al castellano, es Gerona Aquí cambia poco, solo una letra, la E y la I, de la E a la I, ¿no? O de la I a la E. Y si podéis ver los números, veis cómo cambian, aunque no demasiado. Sí que cambia, ¿eh? Pero quiero decir que no cambian todos, cambian algunos, pero una cosa es... Que los demás te vean como un 6, como es con Gerona, o que te vean como un 1. Bastante diferente. Mirad lo que significan los números y veréis cómo hay mucha diferencia. Que tu número de expresión sea igual, fíjate, perdón, de expresión no, de personalidad. Nosotros nos identificamos igual, tanto los de Gerona, tanto si nos ponemos Girona como, si, como Gerona. No hay diferencia, la personalidad es la misma pero sí el número del alma. porque De un 3 de número de alma a un 7, que en Girona es un 7, que es mucho más sabio el 7, ¿vale? Como número, pues eh, nos hace diferentes. Más diferencias hay también en lérida. Lérida porque lérida en castellano, dicho en catalán, el, el idioma original de aquí es Lleida. Eh, las letras son algo diferentes. ¿vale? Es más, la palabra más corta... Bueno, es igual. Uh, fijaos que el número del alma es el mismo. El número de expresión ya es diferente. No es lo mismo que te vean como un cuatro, la herida, trabajador, responsable, etcétera, que, que te vean como un siete, sabio, estudioso, intelectual. <ríe> no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el número de personalidad, la gente se identificaría con un 7 si es Lérida. Sí, sabio, etcétera, pero la personalidad tal como se identifica. Pero en cambio, si es con Lleida, entonces tenemos un 1. ¿Veis? Es una reflexión que os hago para que lo podáis ver, lo podáis probar vosotros. Es muy fácil hacer esto, ¿vale? Y si os apetece comentar vuestros experimentos Y las conclusiones a las que llegáis, si queréis alguna confirmación o algo, aprovechar los comentarios en el vídeo para ponérmelo. Preguntad lo que queráis sobre esto. ¿vale? Y así ya tenemos una manera de saber con la astrología qué signo rige en una ciudad, por ejemplo, y además en numerología qué energía maneja ese, el nombre, esa ciudad por su nombre. Y pueden ser nombres largos y complejos. Santa Eulalia de Ronsana, <ríe> por ejemplo. Y o oh, muy cortos. <ríe> Yo estoy viviendo cerca de un pueblo que se llama Amer. Cuatro letras, ¿eh? Y hay de más cortas, incluso, a veces. <ríe> Pero bueno, eh, ya lo sabéis. Ah, para tener una idea de cómo funciona la energía en un pueblo, antes de ir, para saber si te gustará esa manera de ser, por ejemplo. O si ya estás ahí, para entender, ah, por eso me pasa eso, por eso me gusta tanto, o no me gusta, o lo que sea. Te ayudará a comprender mejor. ¿De acuerdo? Pues ya lo sabéis. En los comentarios, espero lo que me digáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo.